Eh, hola, me llamo jung yo nací en Corea y viví en Chile 11 años y viví en Estados Unidos para la universidad y durante los últimos 10 años cuando estuve trabajando no estuve hablando mucho castellano yo me imaginé, pasé mi infancia en Chile cómo se iba a olvidar el castellano pero últimamente se me está empezando a olvidar el vocabulario más avanzado y expresiones más idiomáticas se me está, se me está, se me está gringando el idioma um, entonces estoy buscando a, a alguien que pueda um, hablar eh, por chat de audio o teléfono uh, sí un par de veces a la semana entonces puedo hablar uh, por teléfono Skype, um, Discord eh, KakaoTalk, no sé, cualquier cosa que tenga algo de chat de audio, chat de texto no estoy interesado porque típicamente voy a estar haciendo algo uh, trabajando en el computador o algo así mientras esté hablando, entonces uh, sí, alguien puede hablar y um, <coughs> uh, especialmente si usted está aprendiendo idioma coreano y es como nivel intermedio avanzado y tiene varias preguntas sobre gramática, contexto social y cosas así eh, de palabras y eh, cosas así que cuestan explicar y que es difícil encontrarlo uh, uh, eso eh, puedo explicárselo en castellano um, estoy pensando como, como media hora en las noches entonces yo vivo en California así que eh, a ver. Eh, entre México y Argentina, que es el país que está más al, al este, de. más al este de, de, de Sudamérica, hay tres. Creo que tres horas de diferencia. Así que eh, con pasar a la hora de México, eh, típicamente como a las 9, diez, de la ocho hasta las diez, es cuando 8. Ocho de la noche para adelante es cuando eh, estoy disponible. Así que um, aquí abajo en la descripción del video voy a poner eh, la información de contacto. Así que siento eh, silencioso de contactarme uh, para organizar eso. Um, ¿Sí? Entonces, uh, práctica de castellano. Ahí le puedo, uh, le puedo explicar co uh, cosas complicadas en, en coreano. En... en para nivel principiante también está bien, uh, pero probablemente no va a sacarle tanta ventaja si es nivel principiante porque no va a tener mucho que poder hablar. Pero sí, eso es. Eh, si tiene interés, contácteme, gracias.